Estamos con Diana Lenton. Diana es doctora en Antropología e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Muchas gracias por venir, Diana. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. En los últimos días, con la desaparición de Santiago Maldonado, se estuvo hablando mucho del uh -huh. pueblo mapuche, y se estuvieron diciendo muchas cosas, algunas muy uh -huh. erradas. La desaparición se da en el marco de un conflicto por tierras, sí. de lo que se está hablando muy poco. Uh -huh. ¿Cuál es este conflicto? Bueno, es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Eh, tiene que ver con una situación en el noroeste de la provincia de Chubut, donde están, entre otras, las estancias, lo más conocido, las estancias de Benetton. Eh, es un lugar donde, el noroeste de la provincia de Chubut, donde hay muchísimas comunidades mapuches y tehuelches, algunas son mapuche-tehuelche, es decir que, viven mapuches y tehuelches juntos. Eh, tiene que ver con el lugar donde se estableció hace mucho tiempo el cacique de Ñancuche, por ejemplo, que es uno de los más conocidos. Eh, es decir, tiene una realidad histórica de, de ser lugar de vivienda, de establecimiento de familias mapuches y tehuelches desde hace mucho tiempo, de antes y después de las campañas del desierto. Lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata casi un millón de hectáreas, eh, van a ser compradas por una compañía inglesa, que es la Compañía de Tierras del Sur, que la, lo que hacen es poner ovejas, ¿no? Sigue siendo igual hoy en día, sobre todo para la cría de ovejas. Entonces, ese lugar lo pierden los Mapuches y los Tehuelche, eh, y du luego, durante el siglo XX, en las últimas décadas, lo compró la, la compañía Benetton, ¿no? se lo compra a esta compañía inglesa. Eh, en el momento en que se establece esa compañía inglesa ya venía digamos fallido la venta ya fue porque ya había leyes que prohibían a partir de 1890 había legislación que trataba de impedir el latifundio entonces se prohibía sobre todo que compañías extranjeras pudieran comprar lotes pegados no de más de tantas hectáreas sin embargo bueno acá se las arreglaron para para hacer la compra y esa compra, además, todas esas compras de tierras ganadas en la campaña del desierto pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich, que eh, atendía desde sus oficinas, que son lo que hoy es el patio Bullrich, ¿no? pequeñas oficinas tenía. Entonces, eh, bueno, estas ventas sirvieron para la expulsión de los de los mapuches y de los Tehuelche, de esos lugares, de los Tehuelche también, porque hay gente que piensa, se da a creer esto, ¿no? que los Tehuelche serían anteriores y que después los mapuches y los Tehuelche coexisten al mismo tiempo y siguen coexistiendo al día de hoy en los mismos territorios y, este, y también sirvió para el enriquecimiento de, de familias ¿no? que también existen hoy en día. Eh. Bueno, este <risas> apellido que mencionas recién, que tiene sí. a dos parientes en el Gabinete Nacional, una sí, de ellas o más, en, en o el más, Ministerio bien, de Seguridad, sí. dos al menos que portan sí, apellido, más conocidos, sí. Patricia Burris dijo en los últimos días además que, que hay un terrorismo mapuche y que hay, está comprobado que ha sido financiado por organizaciones inglesas y todo parte de un concepto que es el de entender al mapuche como un extranjero. ¿Qué sí. le contestamos a esto? Bueno, hay una cuestión, eh, primero, eh, como que se hizo tradicional, un relato tradicional en el nacionalismo argentino, eh, que es la del mapuche extranjero, ¿no? Y se repite hasta el cansancio que los mapuches en realidad no son originarios del territorio. Bueno, eso no, no es cierto. Eh, hay muchísimas crónicas y documentos de sacerdotes, comerciantes, militares, argentinos y extranjeros que recorrían la Patagonia y que contaban con quienes se iban encontrando y se iban encontrando con los loncos, con los caciques, eh, mapuches y tehuelches que estaban habitando la Patagonia. Es decir, no, no es cierto que vienen de Chile. Lo que sí hay es una presencia, tanto en, en Chile como en Argentina, de población mapuche, que en Chile es más abundante, porque lo que sucedió con las campañas al desierto es que tuvieron como distintas políticas. La campaña al desierto en Argentina tendió a expulsar y muchas familias argentinas, digamos, familias mapuches que residían en Argentina, eh, o en lo que luego iba a ser Argentina, porque en ese momento no era, eh, se escapan y se establecen en Chile. Y luego, cuando todo se pacifica, y que además en Chile hacen su propia campaña también, lo que se llamó pacificación de la Araucanía, vuelven. O porque años después, bueno, no les va bien, eh, o porque quieren volver a su lugar de origen porque extrañan su lugar de origen, vuelven. Entonces en el momento que vuelven se dice, ah, ven, este, su abuelo es de Chile, su abuelo es chileno, su, ¿no? En realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con las familias que fueron desplazadas a Chile y después vuelven. Y aparte, bueno, en términos de densidad demográfica, es mucho más, digamos, eh, incide mucho más la población mapuche en Chile que en Argentina. Allá son más, ¿no? Eh, y además se han conservado las comunidades ¿no? más eh, eh, ancestrales, mientras que, la, como la política, ya te digo, del lado argentino fue vaciar el territorio, entonces eh, las pocas comunidades a las que se les otorgó algún espacio de tierra eh, fue siempre o casi siempre en lugares que no eran los propios, los mandaron más al oeste o más al sur porque la idea era despejar todo el terreno que fuera apto para la agricultura y para la ganadería, dejarlo vacío, y entonces a ellos los fueron corriendo hacia el oeste y hacia el sur. Entonces vos tenés que a los que tradicionalmente vivían en la zona que hoy es, no sé, Neuquén al norte, los mandaron a Río Negro. Los que vivían en Río Negro los van mandando a Chubut y así, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, lo que consigues en, es un desplazamiento y en cambio en Chile por ahí se conservó más la idea de reducir, porque también los expropiaron terriblemente del territorio, pero les asignaron ciertos espacios que por supuesto quedaron chicos, ahora hay un conflicto enorme, pero eh, conservaron digamos, eh, comunidades en el territorio. No No es lo mismo que pasó en la argentino. Entonces eso repercute ¿no? o se reinterpreta como que los mapuches son chilenos. Y no es eso. Además, eh, en el momento en que se producen las campañas al desierto, todavía la frontera ni siquiera estaba establecida. La frontera se, se, se establece ya muy a fines del siglo XIX. Y lo, lo cierto es que tanto Mapuches como Tehuelche, porque con los Tehuelche pasa lo mismo, o sea, es menos difundido esto, pero los Tehuelche también pasaban del lado chileno y nacían del lado chileno también, ¿no? Iban y venían. Y, y lo cierto es que son familias que... Tienen representantes a ambos lados de la cordillera, y la cordillera no era una frontera, sino que al contrario. Es el lugar donde están las fuentes de agua, donde están las fuentes de recursos, es es el lugar que más, digamos, se explotaba económicamente, es el lugar donde vivían, y es un lugar de encuentro, no es un lugar de, de separación de familias, ¿no? entonces eh, no tenía sentido establecer una frontera y decir, bueno, estos son chilenos y estos son argentinos. Eso es una lectura posterior, cuando se establece la frontera y quedan divididos por la mitad, como pasó, digamos, en otros territorios coloniales, como ha pasado en África, donde los estados se establecen dividiendo por la mitad antiguas etnias y después tenés los conflictos que tenés. ¿no? No, y además de hacer insistencia en esta, esta idea de que son extranjeros, se hace insistencia en sus metodologías violentas, sí. que es y además Soltan. en una alianza mm. con un poder extranjero, el que se representa como enemigo de la Argentina. no Entonces, uy, nada menos que los ingleses estarían apoyando, que yo digo, una cuestión de sentido común, si los estuvieran apoyando los ingleses. Hay otros que dicen que los apoyan la FARC, que los apoya la ETA, que los apoyan, no sé, capitales, este, bélicos y uno ve que cada vez que la gendarmería quiere entrar o la policía entra y, y están bastante indefensos no uno ve que hacen lo que quieren las fuerzas de seguridad cuando entran en las comunidades ¿Dónde está el arsenal bélico inglés chileno de la esta de la farc dónde están ¿no? que no no lo estamos viendo y en realidad esta esto que reflotó la ministra eh, no es un trabajo de inteligencia que hayan hecho, sino que, bueno, es una una cuestión que surgió en algún momento, que alguien subió a internet y que se, se repite en páginas de internet, de difusión. Entonces, si uno googlea, enseguida salta, que es, es una ONG, una fundación que existe en Londres, donde uno de los directores es un mapuche, nacido en Chile, eh, de apellido Mariqueo, que es un apellido muy común, en, entre los mapuche, y, y que es un exiliado. Y esto tiene que ver con que a veces no se entiende que a los pueblos originarios los atraviesan los mismos procesos históricos que a todos los demás. Entonces, ha habido mapuche, com, collas... Eh, mocovíes y de todos los pueblos de argentina y de otros países de latinoamérica que han sufrido la represión durante la dictadura y hay gente que se tuvo que ir y hay gente tenemos eh, líderes indígenas desaparecidos líderes que han estado muertos eh, y eso desde el siglo 19 hasta ahora entonces en este caso este um, dirigente de apellido mariqueo que, que vive en londres es un señor que se tuvo que ir de Chile durante la época de Pinochet, que se estableció en Londres, como muchos que fueron a parar a Europa, a Estados Unidos, a otros países de América, y que en ese lugar fundó esta organización, que es una organización de apoyo mutuo, como fundan muchas veces los inmigrantes eh, que van a vivir a otros lugares y que se reúnen para apoyarse mutuamente y además para difundir, lo que pasa en sus lugares de origen, cuando se han tenido que ir de sus lugares de origen por persecución política. Entonces, es una ONG de ayuda y que eh, se dedica a difundir, a, a reenviar, porque tampoco es que hacen investigación propia, pero tienen una página de internet donde uno puede consultar y ellos difundan los problemas eh, de las comunidades mapuches sobre todo de Chile, pero como tiene sede en Londres, y claro que el resto del staff es de Londres, porque son... Digamos, este, amigos claro, y adherentes, claro. eh, militantes, este, por solidaridad, que, que sean pero no es una organización financiera, no es un banco, no es una entidad que tengan fondos, es simplemente una una ONG de, de apoyo, como ah. hay tantas ¿no? de, de militancia. Ahora vos entendés que hay alguna intencionalidad detrás de construir un enemigo público en los mapuches. Por supuesto, por supuesto, es para darle, digamos, a la, a, al, al público elementos para que piense que hay una conspiración internacional y que entonces está bien reprimirlos, ¿no? Como eh, cuando se dijo que eran chilenos, entonces que lo interesante es que el autor en especial de este argumento de que los mapuches son chilenos fue Estanislao Ceballos. Fue el primero que lo puso por escrito. Y Estanislao Ceballos es el que armó el proyecto de extensión del ministro de Guerra Roca en 1878 para eh, gestionar el empréstito privado que financiara la campaña del desierto. ¿no? Y le pide a Estanislao Ceballos que le escriba una fundamentación, y Estanislao Ceballos escribe un libro así, que se llama La conquista de 15.000 leguas, que es donde él pone que los mapuches, los araucanos, le dicen en ese momento, los araucanos son chilenos y que por lo tanto está bien hacer la guerra contra ellos y que hay que expulsarlos. ¿no? Y eso después quedó, y quedó como si fuera conocimiento científico, porque lamentablemente hubo eh, parte de la academia, durante el, la primera mitad del siglo XX, sobre todo, que. Abonó esa idea, pero era una alianza, digamos, político-científica, que tenía que ver con el nacionalismo de esa época, y entonces se hizo pasar este argumento que es de or origen político, como si fuera un argumento científico. Y mucha gente lo compra, ¿no? Y mucha gente lo compró, incluso en la academia. Ahora, no hay, Estanislao Ceballos no muestra ninguna prueba Digamos, eh, como no lo hace ahora tampoco la ministra Bullrich, no presentan ninguna prueba eh, real de lo que están afirmando, sino que son así, esas habladurías que pasan por, eh, digamos, con esos recursos de autoridad, ¿no? Todos sabemos, se sabe, está confirmado, no, pero uno nunca accede, digamos, a esas confirmaciones, ¿no? ¿Cómo lo confirmaron? ¿Cuándo? Eh, y el, el respecto de la palabra araucano, que también en estos días otra vez se reflotó la discusión, la palabra araucano no es que esté mal lo que pasa es que es una palabra que no es propia es una palabra poética eh, hay un poeta que fue alonso de arcilla un poeta español que estaba en, en un soldado además español que estuvo en el fuerte lo que se llamaba la plaza de arauco en chile eh, en el momento en que estaba la guerra entre mapuches y, y españoles no y él escribe una poesía inspirada en, los, en las epopeyas griegas, ¿no? eh, donde los personajes son Valdivia, Lautaro, Caupolicán, y entonces eh, él exalta el valor de esos guerreros indígenas, él los representa como invencibles, con eso también exaltaba el valor de los españoles, que se luchaban contra guerreros invencibles, obviamente. Eh, pero bueno, es un poema, es muy lindo para leer también, no es un poema muy, muy interesante, no es tan largo. Eh, y él llama araucanos a aquellos indígenas, mapuches, que habitaban en los alrededores de la plaza de Arauco. Y después, por extensión, a todo, todo el pueblo, los españoles le empiezan a decir araucanos. Es, digo, yo hago la no similitud. es una palabra propia. No, por supuesto, es una palabra española. Entonces, esto lo hemos discutido hasta el cansancio con mucha gente que dice que los mapuches se llamaban a sí mismos araucanos. Es imposible, o sea, no, no iban a estar poniéndose una palabra española que en prevención para cuando vengan los españoles, o sea, no tiene sentido. es Yo digo que es similar el proceso a lo que pasa con la Argentina. Eh, no, no nos llamamos argentinos siempre. Está la, el poema de Del Barco Centenera, que habla de la Argentina, porque Argentina viene de Argentum, que es la plata en latín. Claro. Entonces está el río de la Plata, estaba el camino que hacían los españoles para buscar la plata, entonces esto era la, el camino de la Argentina. Y después lo que eran las provincias unidas del río de la Plata se empezó a llamar Argentina, pero no podemos suponer que toda una población ancestral anterior fueran a llamarse argentinos. Es una... digo, está bueno que uno tenga como nación un nombre poético, pero hay que saber Digamos de dónde viene y además hay que saber si uno accede. Acá hubo un consenso en que dejáramos de ser las Provincias Unidas del Río de la Plata y nos llamemos argentinos. En algún momento se decidió, pero los mapuches no aceptaron ese cambio de nombre y hay que respetar los nombres que se da cada uno. Reflotar esta, esta discusión entre los araucanos y si los mapuches son o no argentinos, eh, ¿habla de un cambio de política en relación a los pueblos originarios desde la asunción de Cambiemos? Y yo creo que tiene que ver con una política favorable a la represión. ¿No? Y al ser favorable a la represión, por más que se hable de diálogo todo el tiempo, eh, va a favorecer discursos eh, que sean, digamos, eh, eh, no propensos a, a, ni a la discusión ni a la crítica. Estos discursos que bajan así como en bloque, que son este, difíciles de, de, de, de. ¿Cómo decirlo? Son, son difíciles de, de, de, de acceder. ¿No? porque bajan así como, como monolíticos y que tienen que ver con una actitud en lo político también. ¿no? No, ninguna apertura a, al debate, eh, lo que eran los valores de integración, de interculturalidad, están totalmente afuera. ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a entender que por más que durante mucho tiempo se propuso, se, se, se creyó que la Argentina iba a ser un país cada vez más blanco, que acá había un crisol de razas, pero el crisol de razas está propuesto para la inmigración, pero lo indígena y lo africano quedó afuera de ese crisol de razas, y que cada vez íbamos a ser más blancos, eh, la historia te muestra otra cosa. O sea, eh, pueblos que nosotros dábamos por extinguidos, los huarpe, los charrúa, que nos enseñaban en la escuela que estaban extinguidos, ahora aparecen en los censos y son un montón. Entonces eh, somos, tenemos 38 comunidades, tre, 38 pueblos indígenas en el, en el territorio nacional mucho más de lo que se reconocían antes. Y esto tiene que ver con que hubo políticas de reconocimiento que permitieron, no que, que, que por eso hay indígenas, sino que los que eran pertenecientes a pueblos originarios ahora lo pueden decir. Antes se lo tenían que callar, pero no es que no estuvieran, porque evidentemente la transmisión de las costumbres, la transmisión de la lengua se hizo dentro de las casas, por ahí no se hacía de manera pública, la gente afuera negaba su origen indígena, pero dentro de las casas se estaba transmitiendo las costumbres, si no, no las podríamos tener ahora. Entonces eh, hay que saber que somos un país diverso. Entonces lo que están exigiendo, en cuanto el reclamo de muchas este, organizaciones indígenas de todo el país, es que la nación argentina se reconozca como una como un estado plurinacional no como un estado como cree mucha gente que es un estado blanco y que cuando hay indígenas es porque vienen de otros países no porque vienen de bolivia porque vienen de, de chile vienen de paraguay no son argentinos o sea que no están tratando todo lo contrario de lo que dice la ministra no están tratando de negar su pertenencia a la argentina sino que ellos siguen digamos de alguna manera la, la, la idea es seguir dentro del estado argentino pero con una política que los reconozca y que les otorgue ciertas autonomías en reconocimiento que son naciones, que todos seríamos naciones diferentes, componiendo la gran nación argentina, no el Estado Nación Argentino. Como ocurre en este momento, no solo en Bolivia, ocurre en España, o sea, ese, re ese reconocimiento, o sea, son estrategias distintas que han tenido Bolivia y España, pero tienen en común eso, ¿no? Que es el reconocimiento de ciertas autonomías, que uno dice, bueno, no es que estén. Las autonomías, las regiones autonómicas españolas no están fuera de España, pero han podido, digamos, gobernarse de alguna manera a sí mismos con ciertos límites. Hoy en día, además digo, para que la gente que se pone muy nerviosa sepa, eh, hay municipalidades indígenas en algunos lugares del país. Tenés una municipalidad indígena en Tilcara, en, Omahuaca, Valle? en Amaicha del Valle, ahora están en este momento, están uh -huh. en el proceso de conformar, porque ellos tenían la municipalidad. Claro, era no una decían, sí. y la comunidad, y en realidad son los mismos. Entonces ahora están en el proceso de ser reconocidos como municipalidad indígena. ¿Y qué pasó? No se, no se fueron del país, no, no, no es un territorio aparte, no es una secesión, son simplemente eh, formas de, de reconocer ciertos derechos para poder convivir, ¿no? como dicen eh, al algunas organizaciones, para poder seguir conviviendo en la diversidad, en el respeto, porque cuando vos no le tenés respeto al otro, lo aplastás, lo podés aplastar por cierto tiempo, pero el conflicto sigue ahí. Y es, es lo que pasa en este momento, digamos, un conflicto de 200 años y que en este momento te explota, pero ¿por qué explota? Por la falta de respeto y la falta de diálogo que hubo durante 200 años. La desaparición de Santiago Maldonado trae otra vez a la tapa de los diarios el conflicto indígena en general, mapuche en particular, que viene de larga data y que además no tiene en Maldonado el primer desaparecido. Exactamente. Uh -huh. eh, bueno, los anoté yo porque... No sí. nos... Pero vos hablas de Solano, de Ábalos, de Olaire, de la Primavera, que desapareció a fines del año pasado. Uh -huh. eh, que el hecho de que Maldonado sea blanco y de Buenos Aires hace que esto finalmente salga a la tapa de los diarios. sí. Eh, sí, yo estuve pensando bastante en eso. Por un lado, es cierto, ¿no? y da un poquito de bronca que haya que esperar que una persona de Buenos Aires desaparezca. Pero lo cierto es que eso le da más visibilidad. Le da más visibilidad. Eh, muchos de nosotros y otra gente también reclamó y sigue reclamando por, por todas estas personas que vos mencionaste. Eh, el tema es que bueno, le da más visibilidad y hace que por ahí... Eh, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos en eh, buena parte de los sectores políticos se metan en un tema que no se meten sino evidentemente hay una cuestión ¿no? de ciudadanos de primero de segunda lamentablemente eh, pero por otro lado también yo pensaba esto no eh, no tampoco no eh, digamos no subestimar lo que está pasando con Maldonado porque si bien no es el primero que desaparece, pero en este caso, digamos, hubo un despliegue, y eso hay que prestar atención, hubo un despliegue de fuerzas de seguridad de las que participó el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Que no es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Daniel Solano. Daniel Solano es un, un muchacho salteño que estaba trabajando en la industria de la fruta en Río Negro. Y había pedido, no sé si no, no lo tengo bien, pero si un aumento de sueldo, estaba reclamando por alguna cuestión y bueno, ese parece que fue su pecado, desapareció con probada complicidad policial. ¿sí? A él lo, lo Estaba en un lugar, lo chuparon y está demostradísimo por todos lados que es con complicidad policial y con complicidad del poder judicial y del poder de gobierno que no terminan de hacer las investigaciones que hay que hacer. Incluso hay un lugar donde se sospecha que está el cuerpo y que no lo están revisando porque... No sé qué están esperando, eh, pero no tenías ahí a directamente al Ministerio de Seguridad haciéndolo desaparecer. Sí tenés fuerzas de seguridad de la provincia. ¿no? y que es también lo que ha pasado en otras eh, comunidades mapuche, donde han desaparecido mapuches que todavía al día de hoy se están reclamando, en Río Negro, eh, en Chubut también pasó algo por el estilo, eh, está el caso de la primavera, donde tenés la policía de la provincia y la gendarmería ¿no? implicadas y el gobierno de la provincia. Ahora lo que yo veo de distinto es que se asoció... Esta desaparición donde está tan implicado el gobierno nacional con este discurso, como vos decís que tiene mucho que ver, el discurso del miedo y del no sé, del ataque a la soberanía, que es como ir a decir directamente algo habrá hecho, ¿no? Estaba apoyando a terroristas, ¿no? Esa, eh, vos tenés todo un encadenamiento que me parece que viene como más típico de los años de la dictadura que lo que venían siendo estas otras desapariciones. Y además eh, también lo que venía pensando es que al ser la desaparición en un apoyo, y yo me estoy acordando de algo que se dijo también, ¿te acordás con las las chicas francesas sí. Eh, sí. violadas sí. y sí. muertas en sí. Salta? Que también eran que una estaban. ONG, sí. que estaban investigando, nunca lo terminamos de saber, pero aparentemente era una ONG de apoyo a comunidades indígenas. O sea, lo que también te está diciendo esta desaparición es que los apoyos, y yo no tengo ninguna duda que cuando la policía o gendarmería la gendarmería ve al muchacho blanco que saben que está o sea, con más bronca, también lo van a agarrar. ¿no? Eh, y esto tiene que ver con la represión de la solidaridad, porque vos tenés la represión de la protesta, la represión de, de, del discurso público y también la represión de la solidaridad. Es obvio que hoy día la solidaridad no está siendo bien vista por este gobierno en ningún nivel ¿no? y que esto también es un ataque de alguna manera a los apoyos. ¿no? Para ese cuidado, porque no solamente los mapuche van a pagar el pato, sino cualquiera que los esté apoyando. ¿no? Y hay que salir a demostrar que el apoyo lo vamos a seguir dando, viste, ¿no? que no se puede no se puede por un par de, de pavadas digamos que se digan al aire eh, quedarse en casa y estar asustados, ¿no? sino que al contrario, con más razón hay que salir a reclamar. Diana, muchísimas gracias por venir. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes.